Mi nombre es Yokoi Kenji Díaz Soy hijo de padre japonés, mamá colombiana Tuve el honor de nacer en Colombia Crecí en países latinos como Panamá, Costa Rica y Colombia Hasta los 10 años y desde los 10 hasta los 24 en Japón Me casé en Japón con una hermosa paisa Brava pero hermosa <risa> Nació nuestro primer bebé, Kenji David eh, Tiene 11 años, mi niño ya está grande mi segundo bebé, que hijo Daniel, nació en Colombia, tiene cinco años. Hoy aprendió a montar bicicleta y estaba orgulloso mostrándome. Y, y bueno, estoy hace diez años haciendo un trabajo social llamado Turismo con Propósito al sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar, de donde también soy. Siempre me gusta aclarar y recalcar, yo no soy un japonés que hace trabajo social en Ciudad Bolívar, no. Yo soy de Ciudad Bolívar soy del barrio San Francisco y no tuve mucha oportunidad de vivir en mi sector en mi infancia sino algunos viajes de vacaciones y algunas temporadas que me dejaban con la abuelita la abuelita colombiana y me marcó en mi infancia, me marcó mi gente, mi sector y siempre fue mi sueño retornar a servir a la comunidad pero descubrí en Ciudad Bolívar que me servían porque es naturaleza del colombiano, una sonrisa, un abrazo, serví. Noté que había un índice de felicidad muy alto en Ciudad Bolívar, la gente es muy feliz, pase un viernes por allá y verá. La gente es muy alegre. Y, y, y, y lejos de lo que dicen, no uy, Ciudad Bolívar, mucha pobreza, es el sector que más ingresos le genera a Bavaria los fines de semana, es... Pero lo que me marcó fue la felicidad de Ciudad Bolívar y hubo un contraste muy fuerte al ver mis vivencias en Japón, un país maravilloso, pero con un alto índice de suicidios. Así que siempre pensé por qué se suicidan los japoneses. Cinco amigos míos se quitaron la vida y ahí nace entonces este gran proyecto de traigamos japoneses a, a, a Colombia y, y hospedémoslos en Ciudad Bolívar. Nadie creía en ese proyecto, nadie quería que eso aconteciera, menos la embajada, pero lo hicimos, invitamos a los japoneses. El problema fue que ni ellos querían venir al escuchar Colombia. Abunay decía, Abunay, peligroso. Y un nos secuestran. Colombia, de hecho, Pablo Escobar, no, Colombia, jo Colombia la, la Colombia de Pablo Escobar, eso es lo único que saben. Y les mostraba videos, dicte conferencias, charlas, y todos decían, wow. Pero van a ir, ay, nos da miedo decir. Entonces usé el humor, el humor negro y funcionó. Les dije, venga, pero si se están suicidando, antes de eso pasan por Colombia, no es tan grave. Funcionó el humor negro y siete, siete jóvenes japoneses se atrevieron a venir a, a, a Colombia. Fue el primer equipo, que, el primer grupo. Ya habían venido muchos, pero el primer grupo que llegó a, a, a Colombia, ciudad Bolívar. Y, y, y todos asustados, usted se imagina, japoneses, todos me llamaban. Mi propia familia me decía Kenji, ¿qué está haciendo? Ya llegaron. La embajada, bueno, ¿qué está haciendo? Ya están aquí. dónde los va a hospedar? Ciudad Bolívar. Usted está loco. Ay, yo conozco a mi gente, no me molesten. Y los dejé en Ciudad Bolívar en las casas de las familias de nuestra iglesia. ¿no? Entonces, eh, los hospedaba ahí. Y era bonito porque usted sabe... Dejaba un japonés en una familia colombiana Y se quedaban mirándome así Kenji, este qué? Su nuevo hijo, cuídemelo ahí un mes Pero ¿y en qué le hablamos? Eso ahí se entiende, es un ser humano Y yo me iba Y se quedaban mirando Y el japonés me dice ¿Yo qué hago aquí? Su papá, su mamá, su nueva familia Y yo me iba Un preocupado me iba, pero los dejaba ¿Y qué, qué pasaba? Un japonés en Ciudad Bolívar Siete en casas diferentes y, y, y se quedaban y me acuerdo tanto parecían miquitos al principio porque se miraban así ya comió se bañó va a dormir al tercer día yo volví a ver cómo estaba el japonés y usted sabe típica familia colombiana lo tenían en la mitad de la sala rodeado de toda la familia no todos así mirando al japonés el japonés se reía decía algo y ellos se reían primos de otras casas que venían a ver venga primo que hay un japonés en la casa su Gente de la cuadra, muchas ver como es un japonés, se metían a la casa. Eso era lleno de gente, toda casa que visitaba, lleno de gente, el japonés en la mitad, y se reían, y yo me empinaba a ver cómo estaba japonés, japonés feliz. Y cuando me veían, ¿qué hubo, Kenji? Aquí está el japonés que usted dejó hace tres días, y ¿Sí? eso veo. Ayer hablamos con él hasta las tres de la mañana, en qué idioma, no sé, pero hablamos con el japonés. <risa> Ni se le ocurra llevárselo que mañana tiene un paseo de olla, ahorita tiene un partido de micro, el caso es que... El japonés que yo dejaba y el que ellos me entregaban era otro Le habían hecho una terapia Que ninguna de nuestras terapias en nuestra institución en Japón Podía superar Una terapia contra la depresión eh, Y el suicidio tan fuerte Acontecía en el corazón de un japonés Por vivir un mes en Ciudad Bolívar Una mamá, no olvido nunca eso Sandra le pintó un corazón a Yoshiuki Uno de los japoneses Y le dijo yo a Yoshiuki Y, y él guardó eso y me, me llamó Kenji, la mamá donde yo me hospedo, pintó ese corazón. Y preocupado me dijo, ¿qué? Y me señaló, piensa que estoy enfermo del corazón. No, o sea bobo, hermano. Lo ama. ¿Me ama? ¿Cómo eso no se usa en el idioma japonés? Te, te amo, te quiero, como somos los latinos. En japonés eso no, no, no va muy bien. Él estaba preocupado, ¿pero cómo me ama? ¿Por qué? Porque usted es como un hijo para ella. En una semana, ¡uf! Suficiente, una semana usted es un hijo para esa gente dice, usted no vive. <risa> y él guardó esa hoja feliz. Ah, me aman. Sí, claro, usted es de esa familia. ya Lo que Sandra, esa mamá, no se imaginó fue que Yoshiuki ya tenía cinco intentos de suicidio. Que de hecho sufría de depresiones profundas. Lo que yo no me imaginé es que esto le iba a sentar también este país que hoy es un excelente líder en Japón fomentando la buena imagen de Colombia y enviándonos siempre hablando bien de Colombia para enviarnos más personas. El caso es que hemos hallado un antídoto en el país que fue vituperado y llamado como vergüenza por tantos años, un país llamado Colombia, y dentro de Colombia un sector llamado Ciudad Bolívar, que si usted no lo conoce, debe conocerlo. No es, no es lo que dicen, ¿sabe? Siempre me dicen, usted es de Ciudad Bolívar. Sí, tenaz, ¿no? Y ya me da miedo a mí, tenaz qué. Y hemos puesto un poco de moda Ciudad Bolívar, venga démonos a conocer Es lo mismo que dicen de Colombia, usted es de Colombia, sí, y usted va por allá, sí Las cosas no son como, como, como las pintan, pero bueno a esto le llamamos turismo con propósito Y como notará nuestra fundación tiene como nombre el turismo, sí, porque vienen y conocen Colombia también pero propósito, esta palabra por eso es tan especial para mí y, y tan importante. Y, y hay un texto que quiero leer, no lo busque, solo escúchelo. De unas palabras, Jesús dijo muchas cosas, pero unas palabras muy importantes de Jesús en el momento más crucial, más polémico, más importante de su estadía en la tierra, de su ministerio dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu me gusta este este texto me gusta mucho yo soy colombo japonés ya les comenté, soy esposo, soy padre soy misionero de la iglesia presbiteriana en, en Colombia ahora nace esa profesión conferencista mi vocación, el trabajo social y uno descubre cosas y eso es lo que hace que avancemos en esta vida cuando yo descubrí quién era quién era entonces avancé y fortalecí mi identidad. Un paso muy importante, ¿no? Usted saber quién es, ¿no? Supremamente importante. ¿Usted sabe quién es? A los 14 años me dijo, ¿usted quién es? Kenji, dije, no, no, no, ese es su nombre. ¿Usted quién es? Ah, perdón, soy Okoi Kenji Díaz. Eso es su nombre y apellido. Si lo hubiesen bautizado Armando Gutiérrez Velázquez, ¿dejaría de ser usted? ¿Usted quién es? Y cómo era un conferencista que yo le iba a hacer traducción ¿su traductor? y si no hiciera traducciones cabezón si fuera solo espectador ¿usted quién es? claro por los idiomas un colombo japonés y si fuera peruano argentino y hablara solo español ¿usted quién es? Y levantó la voz tan fuerte ese señor bravo que porque yo no sabía quién era que yo me quedé en silencio así asustado regañado aunque por dentro se me salía lo colombiano ah no sé mano entonces ahorita me conocía viejo yo quién soy ese es el problema, me dijo. Usted no sabe quién es. ¿Cómo le va a permitir hacer una traducción? Usted ni siquiera sabe quién es. Usted lo que es por dentro, no por fuera. Si pierde un ojo, deja de ser usted. Si pierde una mano, deja de ser. Y comenzó a hacer una serie de preguntas que hoy sí la entiendo. Porque cuando usted descubre su identidad, no puedo hablar de ese tema porque es extenso, el tema de la identidad, rescata y avanza y progresa, inclusive cuando una nación descubre su identidad el poder de Japón para ser un país tan pequeño y tan fuerte económicamente Rescastó su identidad después de la guerra Es un secreto muy importante, a ellos lo saben Su identidad Cuando usted descubre quién es Y lo importante que es ser quien usted es Desarrolla su identidad De ahí comienza a descubrir otras cosas muy importantes como descubrir que usted puede aprender y así que uno aprende otros idiomas no a los 18 años de edad ya hablaba cuatro idiomas descubro el tema de los negocios a los 20 abrimos una tienda entre Japón y Colombia llamada tienda La Esmeralda. y Hicimos muy buen dinero porque, bueno, no hay tiendas colombianas en Japón, entonces imagines entrar a una tienda en Japón donde usted toda la semana los, los, los latino-colombianos están trabajando en fábricas y aguantan ese frío o ese verano y de repente entrar a una tienda donde usted no puede ir ni al cine en Japón porque está en inglés y con subtítulos en japonés. Y de repente usted entra a una tienda y escucha música colombiana y aroma de café y, todo. y ahí vendíamos papa criolla enlatada, pero papa criolla. <risa> Imagínese, mi esposa no le gustaba cocinar, pero se hacía 40 empanadas diarias porque cada empanada 6000, dijo así sí si las vendo, así se si hago más. <risa> Otra economía, ¿no? plátanos de Edum. yo sacaba plátanos de la de la de, de americana ¿sabe encontrarse un plátano en Japón? Eso es oro las novelas de Colombia, Betty la Fea Pedro el Escamoso Miguel Baroni no sabe la plata que yo hice con ese señor alquilando en esa época VHS porque eran muchos capítulos, era larguísimo no tenía fin y, y sabe entrar a una tienda imagínense usted de latino y, y, en, y en, la, en el fondo está mi mamá Esa es colombiana, neta Del Fresno, Tolima Hola hijo, ¿quiere tintico? Uff, comenzaban a llorar Gracias, siéntese ahí ¿Usted es de Colombia mijo? Sí. El tinto es gratis para los colombianos No le cuente a otro, a otro pero tiene preferencia A mi mamá col colombiana Y les daba tinto gratis Y eso lo hace tan delicioso ¿no? ¿Quiere almojában ¿Tiene almohábana en Japón? Sí, esa sí vale papito, pero... Pero, y venda Nos fue muy bien en los negocios Nos fue muy bien en, en, en, ese, en esa tienda La Esmeralda fue muy exitosa Muy conocida en, en, en todo Japón en, en realidad Porque estaba en una ciudad importante Yokohama Y sabe Uno va descubriendo cosas Y logrando ciertos éxitos Pero A pesar de, de que usted logra esas cosas cuando termina, se mira al espejo y siente algo que le dice, esto no es lo que yo quiero hacer. Tanto que me endeudé, lo logré, soy exitoso, salí hasta en el periódico en Japón con mi compañero Clayton por la tienda y ahora que lo logré, me arde todo mi cuerpo porque como que no sé, es lo que yo quiero. Y entonces intento otra cosa, yo fui pastor a los 18 años de edad pero ¿sabe lo que es mirarse al espejo y decir señor todavía no siento ¿qué es esto? ¿sabe lo que es usted lograr usted sabe lo que es graduarse y después de tantos aplausos llegar a la casa, mirarse al espejo con su toga, su sombrerito un poco ridículo pero importante y decir el diploma ¿y ahora qué hago? una especialización, claro y estudia más y cuando lo logra se mire ¿y ahora qué hago? ¿sabe lo que es esa insatisfacción de decir tanto que luché por esto y no es algunas mujeres creyeron que era casarse lo que las iba a hacer no felices, realizadas completamente y decir ¿y ahora qué hago? yo descubrí a una excelente mujer Y entonces ya no estoy solo Tengo una esposa maravillosa No me siento solo Y disfrutamos juntos Yo descubrí Que era papá Y entonces siente uno Que va dejando un legado Y uno descubre cosas Yo descubrí a Cristo Y sentí una paz eterna En mi vida Pero Con todo lo que descubrí Seguía la campanita dentro de mí, diciéndome, ¿y ya? Algunos piensan que como creen a Dios, o conocen a Dios, o tienen a Dios, independiente de su credo, ya lo tengo, es suficiente. Pero la campanita les sigue diciendo, ¿nació usted para estar ahí sentado en una iglesia? Y decir amén cuando dicen, Diga amén? ¿Nació usted para lo que está haciendo y se me metió en la cabeza que había nacido para algo más. Y entonces nace esa palabra llamada propósito. Yo tenía una confusión de lo que era una meta, un objetivo y un propósito. ¿Usted sabe la diferencia? Usted le pregunta a un joven, ¿cuál es su propósito de vida? Yo, sí, una moto, eso es una meta. Trabaja y la compra, su propósito. Ah, una casa, eso también es una meta. Su propósito, viajar por el mundo y aprender muchos idiomas, eso es un sueño. Tenga fe, esperanza, persígalo. Los sueños no se le pueden poner fecha. Ellos son como milagros, pero acontecen cuando se persigue. Hablo de su propósito. Casarme, le toca, ¿no? Se va a quedar solo. Ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, eso es, eso es lógico. Tiene que serlo su propósito, no sé, yo sabía, usted no sabe cuál es su propósito de vida porque tiene una confusión entre lo que es una meta, un objetivo y un propósito de vida yo descubrí muchas cosas, pero cuando descubrí cuál era mi propósito de vida mire, pare de contar, ya no tuve más preguntas sobre mi existencia ya no tuve más preguntas sobre secretos, sobre Dios, cosas no reveladas ya no tuve más preguntas sobre nada, solo trabajo solo acción, las cosas comenzaron a funcionar, todo engranó, encajó, hubo sinergia en mi vida y el universo, y las cosas, ya no me no doy, el tiempo no me da, no voy a alcanzar, mis hijos han de continuar el propósito, porque propósito es algo tan grande que lo revitaliza. Yo sé que está un poco confundido, caramba, ¿qué es propósito de vida? Por lo menos... Sabemos que no es una meta, no es un objetivo, no es un sueño Esos son interesantes, importantes Pero cuando usted descubre su propósito de vida, todo cambia Ahora, ¿qué es? ¿cómo se logra? ¿y dónde encuentro? No puedo transmitirlo todo en una charla, esto es un seminario completo sobre propósito de vida Pero le voy a comentar algo sobre las cometas de Ciudad Bolívar y los futbolistas de Brasil dos experiencias interesantes en mi vida vivo ahora en el Tunal hay un parque llamado el Parque el Tunal en agosto los niños compran cometas todos van y elevan cometas es hermoso pintan el cielo en Colombia de cometas en agosto el problema es que se revientan y es un problema para ellos para los que vivimos en los conjuntos no nuestros hijos no compran cometas porque la alegría, eso vale 3 mil pesos. Hay cometas de 3 mil pesos. Pero no compre cometas si vive en un conjunto frente al parque El Tunal. Nada más delicioso que esperar que caiga una. Todos están así, esperando, esperando, esperando. Yo estaba en la casa y escuché a mi hijo. ¡Papá! Y salí por la ventana. Vivo en un cuarto piso. ¿Qué pasó? ¡Mire ahí! Estaba con sus amigos. ¡Ahí, ahí, ahí! Y yo miré y al lado de la ventana quedó una cometa. Y yo me hice el bobo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí, ahí, ahí! Cuando vi que se les iba a reventar la garganta ¡Ah, oh, aquí está, aquí está! Y, y hice que la lanzaba ¡Ah, bueno, ahí va! Y todos ¡Sí! ¡Otra vez sí! Mi hijo era el único en silencio diciendo ¡Ni se le ocurra! Me miraba así ¡No la vaya a lanzar, es mía! Y, yo, y cuando yo lo miraba la cara que hacía Y me entré dije ¡No, es mía! Y cerré y subió el feliz Kenji David Subió, entró Y la miró ¡Uy, papá! se limpió los mocos. Ya tengo tres. El puerco es. ¿Tres? Sí, se fue otra vez. Voy por otra, voy por otra. Y caen muchas cometas. No compramos más cometas desde que vivimos allí. Pero en las cuerdas de la luz ellas quedan. En la noche. Gastan mucho dinero las empresas de la luz quitándolas. Mucho dinero. Una quedó en la torre del frente, en un lugar inalcanzable y mi esposa la vio y me dijo ¡Shh! miren, miren esa cometa wow, enorme, de las finas sí, esas de las costosas uy, esas cara. pero ahí no la alcanza nadie y mi esposa dijo, ¿Qué pesar? y yo dije, sí, mi hijo también pero yo me quedé mirando y les dije, no, saben, no me da pesar ¿por qué? porque si está ahí, es porque alguien la compró y alguien la elevó y ya mi esposa me miró así como, ah, otra conferencia <risa> El problema de estar casado con un No, pero es en serio, es en serio miren, Si está ahí es porque la elevó Alguien la compró, está ahí Ah, miren todas esas en las cuerdas de la luz Todos dicen, ay, qué pesar Yo digo, no, yo quiero terminar así No en las cuerdas de la luz, no, pero <risa> Pero así un día cansado en las cuerdas de la luz eterna, que pase la empresa de la luz eterna y me levante de ahí, de esas cuerdas como un boxeador cansado, pero le aseguro donde no quiero parar, no quiero terminar en el armario, como esas cometas que nunca sacaron, porque la olvidaron allá. No quiero terminar en una vitrina, como esas que nunca vendieron. No quiero terminar como una cometa que nunca se elevó. Prefiero intentarlo y morir en el intento, pero no me quiero ir de aquí sin cumplir o por lo menos conocer e intentar cuál es mi propósito de vida. Propósito nace de una inconformidad de no querer quedarse atrás. Y no es ganas de fama, salir en los medios, no, no, no, no, no. Es simplemente que creo que si nacimos y estamos aquí y usted está ahí sentado, no cree que es por algo. Tantas cosas que le pasaron a usted en su infancia Usted, Sus tías le dijeron Usted se hubiera muerto Terminó con un chichón así de grande Se lanzó de uno, A usted lo agarró un carro el otro, Usted no debió nacer Y usted está aquí ¿No cree que nació con un propósito? Mucho cuidado que no terminen los casi Cuando visité Brasil Un hombre en la casa que me hospedé Me dijo Yo fui jugador De, de un chibi de fútbol, casi juego en la selección Así me dijo yo fui jugador de un grupo de fútbol Casi juego en la selección Sí, sí, miren, me mostró fotos ¡Wow! Tenía trofeos Con gente famosa, Uy, un jugador profesional Me sentí honrado de estar en su casa Me hospedé en otra casa Y el dueño de la casa me dijo Yo jugué aquí para selección ¿Usted también sí me mostró fotos? Sí, también, sí, casi salgo al mundial Y después me hospedé en la casa de otro Y el hijo me dijo Y ahí me di cuenta que Brasil está lleno de casi futbolistas Escritos yo prometí, Señor, no, no quiero ser un caso, porque en esta vida usted es o no es, o usted lo logra o no. Y de esto se trata propósito de vida, una inconformidad, porque usted cree que nació para algo. No le estoy diciendo que no es exitoso en lo que hace, usted puede ser exitoso en lo que hace. No que no haya estudiado, usted estudió. No que no esté haciendo algo que produce Usted produce y no es un perezoso Pero hay algo dentro de usted que le dice No puede ser, yo nací para algo más Para algo nació ¿Será que soy solo yo el que me hago esta pregunta todos los días? Y me pregunto si cada día estoy más cerca a mi propósito de vida Si no me entendió, entonces véalo de otra manera ¿Sabe lo que es una vida sin propósito? Es el que no sabe nada. Se despierta por la mañana. ¿Yo quién soy? Ah, verdad, la universidad. Ah, ¿Por qué no le siente pasión a nada? Porque no tiene propósito. ¿Se ha visto una persona sin propósito? Como en su vida no tiene acción y no es protagonista de su vida, entonces va mucho al cine, no para aprender de una película. Porque quiere ver la acción de otros. Es adicto al cine, dependiente del cine o de películas. Como no tiene propósito, coloca una. 115 minutos, ¡wow! ahí sí hay acción, vuelan cabezas, saltan de un tren a otro Y cuando ya se va a acabar la película, dice, ¡ah!, la realidad de una vida sin propósito llega Menos mal compré otra, y se acuesta con los ojos rojos porque no tiene propósito de vida Es la mujer que tiene que ver las novelas y mira las novelas y llora viendo las novelas Lo perdonó Volvió por ella porque en su novela ella no es protagonista es el que vive dependiente de lo externo porque en su vida no hay acción es, es el novio que no tiene ¿usted ha visto un novio sin propósito? Uf. ¿sabe cómo es un novio sin propósito? está así, así se enamoró de usted y está así Q. hola es que mi papá quiere conocerlo y él hace muchas preguntas no importa yo quiero conocer a mi suegro no, es en serio, sí pero que me va a preguntar, pues ¿cuáles son sus sueños? sueño contigo y el papá llega ¿qué hubo? hola ¿usted es el novio de la niña? sí Ah, ¿y qué pitos toca? ¿cuál es pito señor? Pues, ¿qué piensa de la vida? Pienso en su hija Sí, pero... ¿Y, cu y, cu y cuáles son sus sueños? Sueño con ella soñó con... No, no, no, es en serio ¿De qué van a vivir en el futuro? De amor, debajo de un puente, Señor, donde sea Pero con mucho amor Ah, bueno, dé la vuelta, hijo mío sí. ¡Fuera de acá! ¿Qué papá quiere para su hija Una persona sin propósito? Ahora, ¿ha visto un novio con propósito? ¿Los ha visto? Que la novia le dice ¿Y cuáles son sus sueños? ¿Mis sueños, mi amor? Sí, yo quiero hacer esto, hacer esto Por eso estoy estudiando Para preparar, para hacer esto Tal vez tenga que salir un poco, un poco del país Pero yo vuelvo porque tengo que hacer esto Voy alcanzar esto, esto Y me voy ya ¿Se viene o se queda? Ay, yo, yo voy, yo voy, llévenme, llévenme Porque una persona con propósito es atractiva La tiene clara Sabe para dónde va una persona sin propósito se vuelve dependiente de la otra. ¿Dónde está? ¿Aló? ¿Dónde está? ¿Aquí en la vuelta? ¿Ah? ¿Va ahí todavía? Ahorita la llamo otra vez. No tiene propósito. ¿Ya llegó? ¿Dónde está? Y después se pone bravo. Usted, la iglesia se sentó por allá en otro lado, ¿no? A mi lado. Pasó con su papá en la moto a 180 y no me saludó. El propósito de él es, es ella. Yo amo a mi esposa, sé que ella me ama, pero no es mi propósito de vida ni soy el propósito de vida de mi esposa. Porque si yo me muero, ¿qué va a hacer ella? ¿Morirse? No, si yo me muero, ¿qué hace mi esposa? ¿Seguir, cierto? Pues que me llore un poco, ¿no? Pero <risa> guarde luto, mi hija, pero <risa> Pero ¿pero morirse? No puede. Tiene que ella tiene que, que continuar. ¿Tiene que casarse otra vez? ¿Tiene que ser feliz? ¿Tiene que continuar cumpliendo su función en la tierra? No sé, está viva. Cuando usted tiene propósito de vida no es dependiente y se vuelve mucho más atractivo que una persona que no sabe cuál es su propósito de vida. La deserción en Colombia en, el, en temas educativos de la academia es de más de 50%. A mí me parece absurdo que un niño a los 17 años de edad ya sepa exactamente qué va a estudiar y qué va a ejercer no logro creer en esas, esas cosas sí creo que un joven debe estudiar prepararse pero porque cualquier cosa que estudie le va a servir para su propósito de vida se lo aseguro y es que uno estudia una cosa y termina ejerciendo otra lo importante es estudiar no pero saber exactamente qué quiere a los 17, 18 años de edad yo descubrí mi propósito de vida. A los 24, a los 24 me cansé y duré tres años luchando, cuál, sabiendo, luchando por saber cuál era mi propósito de vida. Cambió de nombres, muchas formas, pero fueron tres años. De aquí, en esta noche, le aseguro, míreme muy bien, que usted sale de aquí con un propósito descubrir cuál es su propósito pero ese es que, por lo menos por lo menos me, no, usted cree que va a ser así de fácil no, no, vaya donde el brujo por lo menos que se cuestione y se dé cuenta que usted no es una planta para algo nació algún sueño tuvo en su infancia pero bueno, no, no, no voy a continuar con la introducción Y entremos en los pasos. Como esto es un seminario muy extenso, solo tomo algunas frases de los talleres que dictamos sobre propósito de vida y ahí me despliego a, a, hasta donde nos alcanza el tiempo generalmente. Uno no aguanta más de 40 minutos. Primero, el propósito nace de la gratitud y la inconformidad El propósito nace de la gratitud y la inconformidad. Dicho de otras maneras, si usted no es feliz primero, no encuentra su propósito. Muchas personas nos venden la idea, y el comercio nos vende la idea de que para ser felices tenemos que tener esto, aquello, lo otro. O que la felicidad, hay, hay algo hasta llamado el camino a la felicidad, como si la felicidad fuera un lugar. Pero escúcheme esto, según el pensamiento oriental, la felicidad no es un lugar ni un camino, la felicidad es una decisión que usted toma. Usted toma la decisión de ser feliz bajo cualquier circunstancia y punto. No le quita las tristezas, tragedias, problemas, accidentes, pero su felicidad es un nivel interno profundo donde usted dice, mientras esté vivo es suficiente, yo estoy feliz y ya. Porque felicidad no es una emoción, sentimiento o un lugar. Es, la, es, es el consumismo el que nos vende. Allí es mejor que aquí. Usted se compra unos tenis y dice, wow, por fin lo logré, los compré. ¡Uh, son feliz! Y salen otros... ¡Ay! Salió otra edición. Son los mismos, sí, pero tienen doradito. El chulito de Nike viene en dorado. ¡Ay! ¿Está feliz con eso? Sí, pero sería más feliz si tuviera esos. Bueno, cómpreselos, se los compra. ¡Uh! Ahora sí, tienen chulitos dólares. Salieron otros. Y siempre va a haber algo mejor, un carro mejor, una camisa mejor, un iPhone re S, super S, recontra ese. Siempre va a haber algo que le va a vender la idea de que donde usted está no es feliz, tiene que ir allá para ser feliz. Y nunca va a disfrutar nada porque no ha entendido que ser feliz es una decisión que usted toma yo tomo la decisión, usted sabía que es feliz y no se ha dado cuenta pero es que tengo problemas con problemas, recibos de luz arriendo y todo, cuando usted y yo vamos al baño y hacemos chichi, somos felices ¿Sí o no? usted no ha estado, escuche, escuche, escuche usted no ha estado en esa situación de ah, el problema, el recibo, la luz, todo y llega al baño y cuando llega todos esos problemas aquí de repente usted hace ah. Y hay un blanco en su mente y se le olvidó todo. Usted en ese momento es feliz. La próxima vez que vaya al baño se va a acordar de mí. Usted sabía que algo similar acontece cuando un hijo lo abraza a uno. Sabes ese niño pequeño que digo Daniel tiene cinco años y me abraza y me dice papá él no sabe de, recibo de agua, él no sabe del arriendo, él no sabe las deudas, él no sabe nada. Él siempre me dice papá lo amo y me abraza y en ese momento genera un blanco en mi mente donde yo, yo también lo amo mucho bebé. Usted sabe la alegría que da eso. ¿Usted sabía que somos felices? No por las cosas grandes que podamos lograr, sino por las cosas mínimas, pequeñas de la vida que ya tenemos. Que ningún, no hay un país que pueda hacerlo y nosotros no. ¿Sabe cuándo se descubre eso? En crisis. Por eso Colombia fue catalogado el tercer país más feliz del mundo y hace unos días el primer país más feliz del mundo en la encuesta. La revista Semana dice, ¿de qué se ríen? <risa> Lleno de problemas, ¿de qué se ríe? <risa> en portugués se dice de quiji para no llorar, hay que reír para no llorar. <risa> problemas tenemos, pero estas crisis nos enseñaron. ¿Sabe? Le voy a decir por qué somos felices los colombianos. Yo soy de barrio, Ciudad Bolívar, y aunque viví, sí, en, en, en, conozco 18 países y las montañas rusas más grandes del mundo con, con mis hijos, pero nunca he podido superar el sentimiento de lanzarme con un car, cartón de las canteras de, de Ciudad Bolívar con un patín, en, un, en una patineta, en una de las pendientes del barrio San Francisco y dos amigos abajo, ¡hágale Kenji que no viene carros. carro! Yo, Entonces, nunca he podido superar esa, esa alegría. Si usted de, de barrio, ¿me entiende? ¿Saben lo que es estar jugando banquitas eh, con ladrillos en las cuadras y que pasa un carro, quítelo, hágale vecino, ¿sí? y otra vez, otra vez así, ¿no? y tapando y después sudando, entrar a la casa y correr a la, a la cocina. La cocina, sí, hay ladrillo por todo lado y uno dice, Dios mío, uno ora, Dios mío, que haya guapanela, que haya guapanela. Es agua de panela, uno pues dice, guapanela, que haya guapanela. Y cuando está ahí, uno hace la segunda oración, que esté fría, que esté fría. Uy, está fría. Nadie está viendo. ¿Y sabes lo que es agarrar la olla? ¿Cómo me voy a servir si ese es el momento de mayor felicidad de mi vida, en mi infancia? Meter medio rostro en la olla y escucharme, escucharme. Ah, y eso tan delicioso y después ver es un momento de éxtasis de felicidad que es detenido porque la abuelita llega cochino ahora todos tenemos que tomar sus babas, puerco, y uno sale corriendo pero pues, ¿sí? Usted es feliz donde quiera, pero es que el transmilenio es muy lleno, no empuje, hágase así que ahí lo suben y lo bajan en todo eso, lo suben, lo bajan, Usted tranquilo. Guárdese las cosas bien guardadas que no le puedan, lo suben, lo bajan, lo suben, lo bajan, uno sale abrazado, lleno de amor. Usted es feliz donde quiera y es más, yo estoy hablando de esto. Porque le aseguro que el paso primordial para encontrar su propósito de vida es disfrutar el punto donde usted está. Si usted dice, ah, es que si estuviera en Canadá, es que si estuviera en Japón, si estuviera en España, ah, no, en España ya no, están tan mala, ya ellos quieren venir. Pero hay crisis en Europa, hay crisis en el... Ah, pero es que si estuviera en si estuviera... Mira, donde usted está... Donde Dios lo colocó, donde usted nació, es el mejor lugar de la tierra. ¿Aquí hay gente de Ciudad Bolívar? ¿Alguien más? Por allá, por allá. Solo nosotros tenemos un paraíso, una estrella. El puente de San Francisco está allá. ¿No sabía? tenemos México allá. ¿no? ¿Sabe? Yo disfruto mi sector. No logro ver tristeza, pobreza, desnutrición. No, no la logro ver porque veo es mentalidad de pobreza. No voy a hablar de ese tema. De por qué hay pobreza en, en, en Colombia y por qué es fácil de manipular un pueblo que tiene mentalidad de pobreza. Que se cree pobre. Y esto genera costumbres que nos hacen manipulables a la larga y a la final, por una cúpula que dirige un país, así es más fácil engañar a un pueblo. Pero para encontrar nuestro propósito de vida, definitivamente hay que desarrollar gratitud por lo que tenemos, por donde, donde estamos. Los hijos de los profetas, le dijeron a Eliseo, muy lindo estar con usted, aprendemos mucho. Muy grande, usted tiene la doble porción del espíritu de Elías y todo Pero la casa donde vivimos es pequeña Vamos ahora al Jordán, tomemos allí cada uno una viga, hagamos un lugar para vivir Ellos eran gratos de estar con un gran maestro Con un samurái como Eliseo Pero el hecho de que uno esté, esté grato no significa que esté conforme Y entonces viene la inconformidad Yo soy grato con Colombia soy grato porque nací aquí soy grato cuando viajo con los japoneses y vemos los militares haciéndonos así soy grato Yo digo wow ahora podemos viajar nos están diciendo todo bien, está todo bien y estoy completamente inconforme con los falsos positivos entonces se genera un sin sabor no, un sabor agridulce la gratitud es dulce la inconformidad es agria y cuando un líder tiene este sabor agridulce en la boca, comienzan a ser el propósito de vida. Soy grato, pero quiero más, quiero vivir bien. Soy grato por mi país, mi tierra, pero odio los huecos de Bogotá. Estoy inconforme con ellos, necesito que arreglen. Soy grato, muy grato. Por, ¡Wow! ¿Cuántas viviendas está haciendo ahora el gobierno? ¡Cien mil! ¿Verdad? ¡Gracias! ¿Sí sabía de eso o no? ¿Soy grato por eso? Es completamente inconforme con la corrupción. Es un sentimiento de gratitud e inconformidad. ¿Qué pasa cuando usted solo tiene inconformidad? Es un rebelde sin causa. La, la, la inconformidad sin gratitud genera rebeldía de la rebeldía pasa a rebelión de la rebelión a tirar piedras, de las piedras terminan las guerras y así nacen los grupos subversivos gente simplemente inconforme pero no grata no están gratos, no agradecen. ¿qué pasa cuando hay gratitud e inconformidad? entonces se genera no re, re, rebeldía ni rebelión sino revolución y la revolución es mucho más profunda habla de cambios habla de penetrar hasta la raíz y arrancar de raíz los problemas de nuestra sociedad donde usted puede ser una respuesta de pronto estoy hoy frente a propósitos de vida tan grandes que pueden ayudarnos a transformar esta nación es posible claro que sí, si Japón lo hizo y no tiene nada ¿Qué tienen los japoneses? Nada. ¿Oro? No. ¿Petróleo? No. ¿Café? No. ¿Esmeralda? Nada. Una isla chiquitica, llena de japoneses. 130 millones de japoneses. Somos 45, ellos son 130 millones. imagínense usted una isla chiquitica, con 100, todos igualitos. <risa> no, no, no, no. Yo llego allá y no sé cuál soy yo. No, no, me no. Se ponen bravos mis amigos japoneses cuando digo eso pero es que me indigna cómo una nación tan pequeña sin nada es dueño de Toyota, Suzuki, Kawasaki Amaha, Nissan, Mitsubishi, Sonibai, Toshiba, Hitachi Honda, Mazda, Nissan, Ori, Encasio, etc. Etcétera, etcétera? no podemos hacer nosotros un bendito reloj en Colombia alguien nos enseñó simplemente a hablar mal hablar mal, del país y hablar mal y hablar mal, y hablar mal es que yo se identifico a los ladrones es que yo sé, ese también es el ladrón, fulano es el ladrón esa inconformidad sin gratitud Solo lo hace una persona que hace mala publicidad. Pero muéstreme qué cambio está haciendo usted. ¿Qué, ¿Qué hace usted positivo por el país? En una entrevista en CNN me decían, ¿Usted es el que dice entonces que Colombia es un país maravilloso y rico a pesar de los índices de pobreza? Sí, sí. Porque Colombia es mi mamá, es mi tierra, es como mi mamá. Yo no niego que mi mamá tiene defectos y vaya si los tiene, pero es mi mamá, y la mamá es la mamá, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Esta es mi tierra, Colombia. Usted no puede decir, ¿sabe qué mamá no más? Es mi ex mamá desde hoy. No, usted no puede echar a su mamá. Va a ser, mírela bien, porque va a ser su mamá toda la vida. Este es mi país, lo va a ser toda la vida y yo tengo que hallar algún propósito en mi vida que logre hacer un cambio cuando mi propós el propósito nace de la gratitud y la inconformidad si usted no es feliz no hace mucho ¿usted es feliz? o tengo que explicarle que usted y yo somos felices dicen que los ángeles los ángeles tienen envidia de los seres humanos eso dicen yo creo un poco eso, ¿sabía? se vio la película de Nicolas Cage un ángel enamorado. Es un ángel que se queda así mirando a los humanos y cuando comen, él dice qué, qué siente, porque hace, los seres humanos hacen oh, ¿eh? una empanada, mm, está buena, échale ají, Uf. Oh, si usted solo de verme lo siente. Imagínese un ángel que hace, qué siente, qué siente cuando van al baño, qué siente cuando hacen el amor y comienza a darle una envidia terrible y le dice a los otros, yo quiero ser un ser humano para ver qué siente, y usted está loco esa gente se muere, es mortal no es como nosotros, eterno, sí pero sienten algo porque tienen un cuerpo, así que yo quiero ser, y, y el ángel según la película le da la locura de convertirse en un ser humano le cortan las alas, entrega sus alas, cae a la tierra siguiente escena, Nicolas Cage ¿sabe dónde está? en el baño bañándose, ¿no? mal pensados Agua caliente, así, ¡Ah! Claro, nosotros los seres humanos somos felices. Somos felices y, y no nos damos cuenta. Segundo paso, el propósito no es algo complicado. Lo sencillo no carece de profundidad y lo complejo no significa ser profundo. Segundo paso, cuando hablamos de propósito, no... El propósito de vida no tiene que ser algo supremamente complejo. No, no. Puede ser algo muy sencillo. Un hombre fue, estudió, cinco años, un año de práctica y llegó a su país natal, su tierra, la India. Los niveles de corrupción ni se comparan con los nuestros. Son altísimos. La violencia, la guerra y más en su época. Y cuando él llegó a la India después de tanto estudio fuera del país, ¿sabe qué dijo? Ya sé cuál es mi propósito de vida. Y los amigos, ¿qué hubo? Llegó, ¿y qué? ¿Cómo así? ¿Qué va a hacer? ¿Con qué empresa va a trabajar? ¿O qué va a hacer? Ya tengo mi propósito. Quiero que me ayuden. Sí, claro, claro. ¿Qué hay que hacer? Usted estudió, ahora nos puede dar trabajo. Vamos a abrazar a la gente. ¿Abra... ¿A qué? ¿Abrazar a la gente? Es como una empresa, una bolita pequeña que va a crecer. Vamos a salir a abrazar a la gente. Pero, ¿y quién nos contrata? ¿O quién nos paga? No, no, no. ¿Usted invertiría en una empresa así? Pero Gandhi se quitó su traje, se puso una ropa blanca y con un palito. Tal vez no le digan a nadie, pero no había un hombre más feo que Gandhi. <risa> con sus gafitas así. Pero salió a abrazar y días de amigos lo siguieron. Cien amigos lo siguieron. Quinientos amigos lo siguieron. Mil personas seguían a Gandhi. No, no, no. Tres mil personas seguían a Gandhi. Usted sabe que una persona seguida por 3.000 ya no es cualquiera. El problema no es eso. El problema es que un millón de personas llegaron a seguir a Gandhi. La cuestión es que de un millón pasó a tres millones. ¿Usted sabe lo que es un hombre en un país decir tres millones de personas hacen lo que yo diga, vamos a abrazar? Los tanques de guerra se detenían frente a las multitudes de Gandhi, se bajaban los soldados y salían corriendo. Mi general, ¿qué pasó? Contra Gandhi no podemos. ¿Por qué? Deten detengan esa revolución, detengan esa gente No, es que abrazan los tanques, nos besan ¿Cómo vamos a detener a esa gente? Contra quien sea contra. Es más, mi general, yo sé lo que es el desagrado Pero con todo, con su perro yo, yo me voy con Gandhi, se iban con Gandhi Todos se iban con Gandhi ¿Sabe qué decían los generales? De, de, de la idea? Nos enfrentamos a cualquier país Pero contra ese chiquitico no podemos No sabemos qué tiene ¿Poder político? ¿Roscas? ¿Dinero? No, propósito de vida descubrió un propósito no nos vayamos a la India algo más cercano a nuestras creencias la madre Teresa de Calcuta chiquitica voy a ayudar a los pobres ¿tiene plata? no y entonces ¿cómo lo va y hacemos algo y comenzó a ayudar en Calcuta usted invertiría en una empresa así ya se fue la madre Teresa no está entre nosotros pero dejó la hermandad de la caridad, ropa blanca, rayas azules, que mueve millones de dólares al año, esa fundación, en ayudas. ¿Usted ha visto monjas en camioneta? Que uno dice, ¡uf! ¿Era una monja? Uno llega a pensar, era Batman. No, no era Batman, era una monja. Una monja en una burbuja Toyota, ni yo tengo una de esas. ¿Cómo...? ¿Cómo tiene una Toyota una mo? Ah, es que una mujer chiquitica no era poder político, ni roscas, ni nada de eso. Descubrió su propósito de vida. Y cuando un ser descubre su propósito de vida, no lo detiene nadie. Hay algo dentro de usted. Siempre nos vende la idea de que no calificamos. Pero vaya, si alguien no calificaba, soy yo llegué a Japón con 10 años, me hubieran llevado pequeñito, pero con 10 años, cuando usted ni aprendió bien español, y ahora otra escritura, tres tipos de escritura, Hiragana, Katakana, Kanji, un maestro llega y llena todo el tablero, y dice, ya, Kakimasu, escriban. Yo sentí que mi alma se rompió. Otra historia, una nueva historia, de la época del Edo, del Meiji, Nobunaga Yo un montón de samuráis Yo no me sabía ni el nombre del profesor ¿Saben lo que es sentirse un analfabeta? No, sentirse no, ser un analfabeta otra vez a los 10 años Nada, nada, nada Lo único que podía hacer era matemáticas Pero era malísimo para las matemáticas ¿no? no había salvación alguna para mí Total, me gustaría decirle Muchachos, luchen por su propósito Que yo me gradué con honores Tuve las mejores notas, pero eso sería falso. Yo solo sé que me gradué. <risa> y le aseguro que mis notas fueron las más bajas. ¿Sabe? Como dice un predicador por ahí, me gustaría, a mí también me gustaría ir al pasado. Y mirar a Kenji y decirle, ¿qué hubo cabezón? ¿Usted quién es su otro? Yo, Yo soy Kenji del 2013, aquí estoy. Eso no se puede, sí se puede, ¿no me ve? ¿Y qué quiere? Le voy a decir lo que le va a pasar. A mis 14 años yo estaba en el limbo académico no tenía novia qué novia iba a tener cómo va a tener una novia en la adolescencia mi cara llena de espinillas no me salían en los ojos porque no se puede sabe lo que es no sentirse feo sino estar feito y la voz cambiándole y uno diciendo voy a hablarle a esa niña voy a hablarle voy a... hola sabe lo que es sentirse y estar feito no tenía novia, las peores notas, qué calificaciones ni qué nada. Y poder yo agarrarlo y decirle, mire, deje de llorar. Yo soy su otro yo y vengo a decirle, le va a ir muy bien en el futuro. Sí, sí, se lo digo yo que soy su otro yo. Va a salir en la revista Diners, en la revista Cromos, en especial Spirit. ¿Quién es Spirit? usted qué le importa? Pero va a salir. <risa> ¿Sabe? Y eso no es todo. Usted que no tiene novia, se va a casar con una paisa hermosa. Brava, pero hermosa. Va a tener dos hijos lindos mamones, pero lindos. Ah, cómo me gustaría ir al pasado, mirar aquello y decirle... No me iba a creer. Como usted no me cree, en este momento cuando le hablo de propósito de vida, que en usted se está despertando algo. Una campanita le está diciendo, usted no nació para embobarse con las drogas, embobarse con una relación amorosa, como si fuera lo único que hay en la tierra, para mantenerse tonto, dependiente de la acción ajena, porque en su película usted no es protagonista. No me cree, pero le aseguro que si tan solo abre un poco su corazón y comienza a considerar, Dios me hizo para algo específico. Inclusive nosotros, los creyentes, bueno, no es justo decir los creyentes, todos creemos en algo. Los que profesamos una fe, vivimos y nos entregamos a cosas, a muerte. No, yo culmino con esto. No puedo seguir con, con eso de propósito, es muy extenso. El propósito destruye poco a poco tu ego. Siempre traduce dar al prójimo. Bueno, es algo sencillo, voy a hacerlo en dos pasos. Nada mejor que una historia para que me lo puedan entender rápido. Un hombre que trabaja en una empresa, excelente, es muy bueno en lo que hace, le aumentan su salario, es vital ya en la empresa, gana muy bien, pero él está inconforme en su computador, muy inconforme, hasta que yo logra su objetivo y se sale. Y todos le dicen, ¿para dónde va? ¿Qué empresa le contrató? ¿Le hicieron otra propuesta? Y dice, no, me compré un taxi. ¿Ah? Me compré un taxi ¿Para qué? Quiero ser taxista En Estados Unidos los amigos le dicen ¿Usted está loco? Deja una de las mejores empresas ¿Para ser taxista? Sí, desde niño yo siempre quise ser taxista Y ya no aguanto más Quiero hacer lo que yo quiero hacer Me apasiona Y los amigos dicen ¡Está loco! Se sentó en un taxi Pero no era un taxi normal Era un taxi el taxi Un taxi con propósito Usted se subía, se sentaba Y él tenía un inalámbrico aquí Y hablaba Buenas tardes ¿Esto es un taxi, señor? Bueno, taxi, es mi taxi, ¿no? Es el taxi ¿Vale algo más? No, a la derecha está el periódico de hoy Le siguen las revistas de la semana Una lista de la música que quiera escuchar A la izquierda un dulcecito Ese es para usted o si solo quiere hablar conmigo, estoy a su disposición. Wow, la gente decía, ¿y usted dónde sacó esa idea? Ah, desde niño y el Yo dejé una empresa porque desde niño siempre quise ser taxista. Y lo estoy estoy tan feliz, hablo con la gente, mire mi tarjeta. Las propinas superaban la tarifa. Porque la gente le confiesa las cosas a los taxistas, ¿no? Nunca los va a volver a ver, entonces le cuenta todo. Y, y más una persona así, tan profesional... Entonces la gente decía, lo descubrió la farándula y le tocó comprar una limosina. La gente ya se subía, vamos, ¿a dónde? Media horita, media horita, donde sea, quiero hablar con usted. Comenzó a ganar mucho más que lo que ganaba en su empresa. Porque era un taxista, pero no un taxista. Era un taxista con... No, no tiene que ser algo complicado. No tiene que ser algo difícil, no tiene que salir específicamente de la academia, es lo que usted ama. Mire, la estadística dice que más del 70% de las personas que se hicieron ricas, del cero a su riqueza, lo hicieron haciendo lo que les apasionaba, lo que amaban. Pero lo hicieron con tanta excelencia que hoy son ricos. Un loco le dio por salvar tortugas y salve tortugas, y quería morir salvando tortugas, y así nace Greenpeace. Ay, hay gente que hizo cosas tan sencillas, pero lo hizo con tanta pasión, con tanta gratitud, con tanto propósito, que yo sé que usted ya está comenzando a entender cuál es su propósito. Alguien podría decir, ah, venga, usted, japonés, me hubiera dicho eso hace 30 años. ¿Saben quién es el general O'Connor? general Sander? ¿Kentucky Fried Chicken? ¿Cierto? ¿KFC? ¿Aquí se ponen el muñeco afuera? Eso está en todo el mundo. Ese, ese, ese señor ahí, ese muñeco. Kentucky Fried Chicken. Los japoneses comen Kentucky. Y dice, ¿qué haré? Sanders, el coronel Sander. Porque él era un coronel que cuando falleció su esposa le dejó una receta. Él cobraba su pensión, intentaba hacer ese pollo para sentir el sabor de su esposa y, wow, lo logró. Y como un loco salió a promocionar su receta. Miren, pruebe este pollo, pruebe este pollo. No le importaba si lo rechazaban mil veces. Su esposa murió, él no tenía otro propósito sino dar a conocer el delicioso pollo que solo sabía hacer su esposa. Alguien le creyó, se unió a él hicieron la primer tienda. Hoy, wow hoy es KFC no hay edad para descubrir su propósito de vida porque Dios puede hacer en un año lo que usted no pudo en 40 simplemente descubra cuál es su propósito, yo creo que hay gente aquí que dice Dios mío, cuál es mi propósito de vida yo no sé pero lo que sí sé es que lo tiene mujer usted nació para algo Usted nació para algo. Vamos, diga conmigo, posición cambia situación. ¿No? Es esa mujer en Colombia, se le muere el esposo. Y como ella no tenía propósito, sino servir, servir, lavar, ayudar, estar en la casa. Ama de casa, propósito de, nació para ser ama de casa. Y el hombre se muere, un buen esposo, pero se murió. Y le dejó 3 millones de pesos de deuda. Un millón por cada niño ¿Y qué hizo ella? No sabía hacer nada sino cocinar Así que se puso a vender arepas Y un tío vino de afuera Le dijo, oiga, ¿por qué no vende arepas Pero con propósito? ¿Cómo se vende arepas con propósito? Cierre eso, yo le explico Y se la llevó Le hizo un peinado una, le, le alquiló un vestido Y le dio unas tarjeticas Que él hizo Tomó una arepa precocida, la metió en un plástico y le puso un sticker improvisado. Le dijo, mire, se va a ir, tome este celular, no sirve, pero llévelo. Y las llaves de un carro que están en los patios. El, el hombre sabía que era propósito y se consiguió todo eso y la mandó a las tiendas. Y ella llegaba así y le enseñó el repertorio. Mucho gusto, cómo está, deseo hablar con el gerente. Cuando la veían en esa época con un celular, esas panelas enormes, las llaves de un carro, nos cayó el invima, el dama, salían rápido y le, el gerente llegaba y sí, sí, ¿qué le puedo servir? Y ella abría su bolso, yo vendo arepas. Pero no son cualquier arepas, estas arepas son especiales, porque tanto usted puede tener, yo lo puedo surtir, mi microempresa. Hablaba de su microempresa. Y la gente hacía, me asustó. Pero alguien dijo, me asustó y me gustó. ¿Sabe? Tráigame 1.500. Así le dijo. Cuando ella escuchó la cifra dice que ella dijo, ¿1.500? Sí, usted no acabo de decir que su microempresa me puede sustituir Sí, sí, claro, lo que pasa es que usted sabe, hay otros pedidos, hay otros Usted me regala unos 15 días, 15 días, bueno, igual es un experimento Tráigales. se las trae, yo se las compro Claro que sí, y se fue para la casa, dejó ese vestido, se hizo una moña, llamó a todo el mundo Hicieron 1.500, tuvo que vender cosas de la casa para comprar multos de harina Y hacer 1.500 arepas y las entregó, fue su primer pedido Hoy ya no necesita un celular que no sirve ni las llaves de un carro prestado, de un carro que está en los patios, nada de eso. Tiene su economía. Su primer cliente, de hecho, fue el éxito, porque ella aprendió que hasta para vender arepas se pueden vender con propósito. No, no me voy muy lejos. El último japonés que nos llegó fue Hirokazuoka. Vino por dos meses nomás. Ustedes lo vieron, Hace unos meses aquí no pasó el frente. Pero Hiro llegó por dos meses de turista. Lleva un año y cinco meses. ¿Por qué se quedó? Que él mismo se los cuente. Muy buenas noches, mi nombre es Hirokazu Oka, vengo de Japón, Hokkaido. Yo viajé a la ciudad de Yokohama por cuatro años a trabajar eh, mi profesión y conocí a un brasileño llamado Cleito. Y este brasilero que me hice amigo todo el tiempo me estaba invitando de repente a Colombia como un país maravilloso, tiene que conocerlo, me decía. A mí me, se me hacía raro que un brasilero que no era colombiano hablara también de un país que no era el suyo, un país como Colombia y él dijo que era bueno y se fue para Colombia y yo pensé, "Ha ah, de ser bueno porque se fue." Es eh, Colombia, a Yo prometí viajar, pero cuando llegó la época del viaje, no sabía si hacía frío o calor en Colombia, no sabía qué ropa llevar. Debo eh, de internet de Colombia to compliqué estaba. Eh, investigating internet para ver el clima y apareció uno de los países más peligrosos del mundo, Colombia. De y y Comencé a darme cuenta que podían secuestrarme, podían matar. Comencé a pensar cosas muy negativas. Y Así que tuve una idea grandiosa para cumplir mi compromiso porque ya había comprado los pasajes. Eh me, me dejé crecer el cabello, la barba, me traje la ropa más fea que tenía y me escondí el dinero por todo lugar y así llegué a Colombia. De Colombia, ni ciento de proyecto de y por el proyecto de turismo con propósito me hospedaban en muchas casas de Ciudad Bolívar al principio Y todas las familias me veían y me decían ¿Ustedes de qué parte de Japón viene? ¿Tiene hambre? Me decía El único que parecía un mendigo en Ciudad Bolívar era yo y todos me gastaban, me compraban cosas. 今思うとすごい恥ずかしいんですけども僕の持ってるコロンビアの悪いイメージだったんです最初は思うと2 ヶ月 1 年と 5 ヶ月 2 meses pero me 5 で、 で、残念ながら多く pero en Japón, en realidad, yo soy un empleado más. Hay demasiados maestros como yo en Colombia. No hay tantos como yo y ahora tengo muchísimos clientes. Eh yo no hablaba ni inglés ni español cuando llegué a Colombia. Eh eh Pero comencé a tratar las personas y poco a poco comencé a aprender el español. Eh 夢 no solo descubrí un país donde puedo ejercer mi profesión y crear un sueño, sino que me siento muy amado en este no me imaginé que iba a eh, tener tanto trabajo en Colombia y a recibir tanto cariño en este país. 僕が初めてコロンビアに来たときは本当にいろんな方に質問されたのですが何もわからなかったんです そんな え、<笑> え、 más en Colombia, porque aquí no hay Colombia? Imposible. Muchas gracias. Lo que realmente le va bien al loco ese. Eh, no sé, no, yo no sé. Yo le dije, miren, trabaje gratis al principio para que aprenda el idioma coja la iglesia y hágale masajes a todos, gratis. Eso era gratis, por aquí, por allí. Cuando lo vi ya estaba hablando español, dolor aquí, dolor allí, dolor aquí. <risa> duele en japonés y duele en español, así que trabaje, hermano, no se preocupe. Y lo logró. Ahora lo estaba entrenando, diciéndole, no puede ser solo dinero. Algún legado debe dejar cuando usted se muera. ¿Qué tal unas madres cabezas de hogar que descubren una excelente profesión? A través de su vida, se puede, es posible propósito de vida no necesita ser algo complejo, eh, no hay obstáculos de idiomas de nada, es solamente usted creer que nació para algo, Giro no cuenta pero cuando él llegó yo no lo pude cuidar mi esposa lo recogió en el aeropuerto unos hermanos de la iglesia lo llevaron por todo Bogotá y les dije cuídenlo muy bien, ya, ya voy, en un mes termino esta gira y yo no lo, no lo veía sino poco hasta, y yo me llamaban, Kenji ¿qué pasó? vio una pelea terrible en la calle el japonés, sí, pero ¿por qué? ¿Dónde estaba? No, por allá en el norte, es muy de malas, muy de malas, no fue en Ciudad Bolívar. Llévenlo a otro lado, llevábamos a otro Ahora vi una balacera, me dice, una balacera, ni yo he visto una de esas. ¿Cómo es que le pasa eso? Sí, le dijimos al suelo y se puso así contra la pared. Así lo matan más rápido. Cuando yo llegué después de un mes y todo lo que había visto, yo llegué preocupado, yo dije, no, debe estar traumatizado este japonés. Y lo miré y le dije, Giro, Colombia 2, ¿qué tal Colombia? Maravilloso, me dijo. <risa> me puedo quedar, a problemas suyo ahora, entonces. <risa> Está advertido. Miren, cuando usted descubre el propósito de vida, su vida cambia completamente. No me puedo extender. Yo termino por acá. Pero se lo digo así. Mi oración era la siguiente. Dios, que uno ora, ¿no? Dependiente de su credo, uno ora, reza como le que Uno habla con Dios. Si usted es un hombre de negocios o es del comercio, habla y no ha vendido, la gente reza ahora para vender, ¿no? Dios mío, bajar bandera, Dios mío. La gente habla, se arrepiente de todos sus pecados para cerrar un negocio. Entonces la gente habla. Y yo soy latino, a mí me enseñaron, uno habla con Dios. Señor, pero Dios escucha. Señor, ¿qué quiere Kenji? Quiero un carro. ¿qué es eso? pues un carro hay tan bon carros tan bonitos aquí en Japón son tan buenos, yo quiero uno dame un carro, de eso que uno dice Señor, quiero un carro, ¿y sabe cómo, cómo responde Dios? no sé qué es eso Señor, ¿no sabes qué es un carro? no ¿qué es eso? ¿para qué sirve? para movilizarse ¿no le di las piernas hijo mío? pues sí, pero ¿usted no sabe qué es un carro? no, no, no, hábleme de otra cosa Señor, otra oración Quiero una casa, un apartamento ¿Y ahora eso para qué sirve? ¿Para vivir? ¿Y no le di la tierra, el hábitat? ¿Tampoco sabe que es una casa? Pase no, más tarde, Kenji Dios, no, Mis oraciones no pasaban del techo No me entendía ¡Dios! ¿Ahora qué quiere, Kenji? Una empresa, es pecado ser rico Quiero una empresa, quiero ser un empresario, puedo tener una empresa, pero es que no le entiendo eso. ¿Para qué es eso? ¿Qué es? ¿Sabe qué yo pensé? Dios no entiende, me odia o es tacaño a morir. ¿Por qué mis oraciones no eran respuestas? Pero un día aprendí a orar con propósito. Usted no se imagina lo que es eso. Dios, qué quiere, hermano. No, esta vez sí tengo un propósito. Esa palabra la entiendo, Kenji. ¿Y cuál es? Quiero hacer esto y lograr esto. Ya que tenemos Japón y Colombia, ¿por qué no hacemos una ruta así y así? Los traemos combatimos el suicidio, enseñamos disciplina, ¿no le parece interesante? Y podemos combatir la pobreza mental y hacemos esto también. ¿Propósito? Turismo, con propósito se puede llamar, ¿no le parece? ¿Y por qué no hacemos algo para la tercera edad? Y hacemos esto, y hacemos... ¿Y por qué no los niños? Alfabetizamos los niños. En japonés subimos un nivel de audiencia. Hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos lo Y Dios como que iba bajando a... Ajá, ajá, ajá, ajá. Eso me gusta. Y cuando ya lo tenía bien cerquita, ¿y qué se necesita Kenji? Varios carros, varias casas, varios apartamentos. <risa> ¿Sabe? no es no es no es una manipulación no, no, no, no es que cuando usted piensa solo en su ego mi casa, mi carro, mi negocio mi iglesia mi, cuando usted solo piensa en mí se limita y es mucho potencial el que hay en usted para pensar solo en usted pero cuando usted piensa en el prójimo y dice, vamos a ayudar a otros No tengo empresa Me contratan Hice una gira con Bancolombia, Grupo Aval La limusina aérea del Grupo Aval Sí, ahí solo entran siete personas Los gerentes al frente y Clayton y yo atrás Mirando así el, el, el ruiz por las ventanas ¿Qué hago yo en una limusina? Aérea cuando antes no querían mis conferencias ni gratis, no las querían ni gratis. Y ahora, ¿sabe qué pasó? Descubrimos propósito de vida y esto no tiene fin. se de pie, por favor, solo un instante. Yo sé que usted tiene muchas preguntas y es que el tema es, no, no, no es complejo, simplemente es extenso. Visite otros propósitos Y conózcalos Si descubre un mentor péguesele a un mentor no, no hay leones solos en esto Todos aprendemos de alguien Si usted descubre un líder Sea ese discípulo péguesele hasta que aprenda todo Y si ya lo supera, suéltelo Y péguesele a otro Siempre hay alguien aquí quien aprender Y comience a generar discípulos Propósito de vida siempre acompáñalo los discípulos cuando Jesús en la cruz se toma un trago de vinagre le dieron un poco tenía sed y lo dijo es una de sus siete palabras en el momento más importante de la existencia de la humanidad en la cruz Jesús dice consumado es a esto vine Hizo muchos milagros y son muchas cosas Pero por loco que le pareciera a muchos Él vino a morir en una cruz Consumado es No se acelere Pedro quería acelerar el propósito ¿Cuándo va a pasar? No puede pasar Dios Dios no es que no tenga reloj, tiene un reloj raro No tiene afán, uno le dice señores ya Ya o oh ya el negocio ya no se cae. No, Dios no cae en esas cosas. Dios, Dios, Dios. Noé, haz un arca. Viene un diluvio. Viene un diluvio y no se comienza a construir. Viene un diluvio. Un año. Viene un diluvio. 15 años. Viene un diluvio. 30 años. Yo creo que a los 80 años. Noé, dije. Viene un diluvio ni él se lo creía 125 años viene y llegó el diluvio. porque lo que Dios dice lo cumple pero no tiene afán no se meta en locuras invierta, invierta ya que va a ganar ¿cómo se llama? DMG no sea gogo ya hay una caleta por allá hay una cosa por allá hay una, una, una huacas en guacó un montón de frases que nos venden la idea de que no, una persona sin propósito cae en todas esas redes un ser con propósito tiene en su propia red y pesca y siente pasión sea o no no sé qué fe profesa pero mientras haya vida y esperanza Usted nació Mucho más que para trabajar Ser un empleado O ser un simple jefe Y usted nació Mucho más que para estar sentado en una iglesia Diciendo amén Hay algo dentro de usted Que Dios necesita ya Y me permito en este momento Hacer una oración Padre te damos gracias Por el honor que nos das de estar aquí Para algo nacimos para algo tuvimos que nacer en esta tierra ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo quisiera saberlo? Parece que no va a ser fácil Señor Descubrir mi propósito en la tierra No va a ser fácil Pero Pero si no comienzo ya Entre más espere más tiempo Yo quiero saber ya ¿Cuál es el camino a descubrir mi propósito de vida? Hoy aprendí que soy feliz, debo ser feliz y debo disfrutar. Hoy aprendí que no dependo de una persona. Amo, pero no dependo, dependo de ti. Existo y mientras haya vida y hay esperanza. Hoy aprendí que mi egoísmo obstaculiza el propósito de vida. Debo pensar en servir a otros Dar es mejor que recibir Hoy aprendí que necesito un maestro Y si tú eres mi maestro Yo sé que estaré con el mejor Falta mucho por hacer en Colombia en mi vida Pero te necesito En el nombre de Jesús Amén Abra sus ojos un instante sea feliz en Colombia sea feliz donde está esta es la primera tarea llegue a su casa abrace a su esposa, abrace a sus hijos y dígale ya soy feliz ya lo tengo todo felicidad ya, ya está estoy satisfecho con todo lo que tengo inconforme con unas cosas que hay que hacer algo que se llama propósito pero estoy feliz se lo digo yo que estuve en Japón en los trenes de Japón son los mejores del mundo lleno de japoneses y nadie dice nada y uno dice ¿usted ah, sabe lo que es para un latino? que a nadie le diga qué frío, qué calor eche para allá, corra para allá no, nada ¿Sabe lo que dice? con razón se están suicidando hasta yo me quiero morir ya y decir, yo era feliz en Colombia. ¿Usted era feliz en Colombia? Sí. Más que aquí, claro, allá. Me gustaría estar otra vez en un bus, saltando así en un bus. Escuchando la música, todo taco del del bus. Que por eso es que no escucha el del timbre que le dice, ¿me va a llevar a la casa o qué? Me va a a la casa. ¿Qué suicidio ni qué nada en Bogotá, en los buses? ¿Para qué nos vamos a suicidar si ese casi nos mata con el otro bus que viene ahí? Solo que es sentir. Nostalgia de un tinto ¿Usted ha tomado tinto colombiano? Fuera del país Es el orgullo Ah, I'm from Colombia, yo soy de ahí, deme uno ¿Cuánto vale? ¿6 dólares? Viva Colombia, deme uno Y uno lo compra más por patriotismo Pero cuando uno lo prueba El problema está ahí, jamás le vas a ver igual Como un tinto en su casa O en una casa humilde de Ciudad Bolívar Donde sale una señora con una taza enorme, gratis ¿Quiere tintico mijo? Si usted dice, ya se lo traigo. Y le pasa esa taza llena de amor. La taza no es muy bonita, le falta un pedazo. El tinto tiene pepitas, no lo colo bien y no está escupiendo después. Pero cuando usted lo prueba, ¡ay! me amañé. Pasa un perro, está feliz, pasa un gato, pasa hasta un ratón, no lo mate, que hay visitas. Todos están felices. ¿Saben lo que es sentir nostalgia de eso? Nostalgia. En Japón no hay perros en la calle. Y no es que se los coman, ¿no? No. En Europa tampoco ¿Sabe por qué no hay? Son pedigrí Y un perro pedigrí Usted sabe Es hiper-mega-sensibles estornuda y se muere Pero son finos Finos No, no me lo mire Este está mal geniado. No, este no le gustan las personas Este está emo No me lo mire Usted no, usted no puede tocar perros Pero entre a mis barrios su... Lo invito a que entre a mis barrios En Ciudad Bolívar Tres perros en cada esquina Bautizados por la cuadra Chusco, Mono, Trotsky, Palomo Después de cinco años Sin ver a Palomo Abuelita, ese ¿sí es Palomo, el perro que le pasó un carro por encima hace cinco años. Sí, ayer lo agarró una moto. Uy, está vivo ese perro. Y está gordo, sí, está gordo y le falta un ojo ese perro. ¿Por qué está tan gordo? Ah, es que se rebusca por ahí. Ya sabe que es rebusca. ¿Sabe, ¿Sabe lo que es sentir nostalgia de su tierra y llegar a Colombia en un avión y que se aterrize, ese avión aterrice y la gente... Aplaude. A mí me parece cursi Yo no aplaudo cuando una viola torres. No hago eso Pero si vengo con un japonés y me dice Hay que aplaudir Claro, yo loco llegó a Colombia aplaude. Y esa cantidad de gente Me dice ¿Por qué hay tanta gente afuera del la ah, es que para recibir uno se vienen 100 Y antes habían mariachis ¿Se acuerda? Ahora no La misma canción cursi Ya llegó el que estaba ausente Y eso Boleteada internacional Le regalo. Yo no sé usted, pero yo soy muy feliz en un país llamado Colombia